Hola chicos, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a hacer va a ser esperar al tren de Libetopia. Eh, bueno. Vamos a ver el nuevo tren de... Bueno, no sé si es nuevo, pero bueno. Eh... Y bueno. Vamos a esperar a... <ríe> Yo que sea... A que venga con mi amigo Daniel. ¿Vale? X. Di hola. Di hola. Di hola. <risa> hola por... Para el video. X. ¿Qué suena? ¿Sonaba una alarma? Bueno. Válgame Dios. Están robando... Ah, era por eso. Que estaba la alarma. Eh, bueno, ya está. Ya está aquí. Está aquí, mirad. La siguiente estación es esta, la mía. Hola a todos. Suscribíos y darle a la campanita. Sí. Bueno, chicos, ya lo habéis visto. Hacedle caso. Hola a todos. Suscribíos y darle a la campanita. Sí. Toma. Bueno, ya, ya, ya ha hablado. ¿Sabéis? O sea, hola a todos. Suscribíos y darle a la campanita. Ha hablado. Ya viene, ya viene, ya viene. Que, a lo que es, al canal Elier, que es mejor, aunque los demás también lo dicen, este es el mejor. Oh, no, no, no, nos vienen, nos vienen. Arriba las manos. No, no, no, no. Ah, no, no. Miedo. Ah, no. <ríe> Relaja. <ríe> y, y Daniel le pone: Relaja. Ah, no puedo poner arriba las manos relax Venid conmigo, os mato Vamos, vamos, vamos Nada, y él se queda ahí tumbado Él ¿Eh? se queda ahí tumbado Bueno Y vamos a ir Como nos ha dicho Vale. Lotar, ¿qué es esto? Superrealista. realista. ¿Qué ha pasado? Ah. Daniel, ¿dónde está? Ah, que está en la rueda. Baby Corp. ¿eh? La ara Ándate. What? La ara Araña, ándate. Bueno, se supone que es de rol, así que hay que hacerle caso. Ahí, él. Ahí, se acuesta. Bueno, eh... Vale, hemos llegado a su casa. <risa> no leáis el nombre. <risa> No, no leáis el nombre No lo leáis El nombre del dueño de la casa Porque nunca lo he mencionado En el canal Soy mago Mira, soy mago Flota. Ok. <risa> Nada. Os quedáis aquí. ¿Ok? Me, eh, nos dice este ladrón. <risa> y aquí soy majo. <risa> Está haciendo mortales hacia atrás. Es que, ¿qué es esto? ¿Pelear? <risa> te mato. A ver. Que te... Zurro. Que te zurro. ¿Eh? Que te zurro. <risa> ¿Qué te... <risa> Qué buena. Ay, ay, ay ah, me da. Ah, que estaba aquí, estaba aquí, no lo encontraba. ¡Hola! ¡Ay, estoy herido! No me estoy poniendo los zapatos. Estoy herido. Y esto es arrodillarse. Me estoy riendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me parto. ¿Qué hace esta aquí? ¿Pero qué hace esta aquí? ¿Pedir matrimonio? <risas> Resistir. ¿What? Desanimado. Saludar. Sentado. Tímido. Marchar en el mismo lugar. Ah, vale. Gracias. No, no lo sabía. Uy, que la... ¿Mm? Estoy arrestado. Ah bueno, eh bueno eso, las animaciones ahora os traigo la cena, quedaros aquí, okay. <risa> Estamos celebrando o qué? Estoy confuso. Porque no sé, estoy muy confuso. Bueno, estoy muy confuso, eso, eso es lo importante, que estoy confuso. Nada, no, mentira. Saludar. Hola. Pero qué hace? Pim pim biri bim bim bim biri bim bim. Aturdido. Wow. Músculo, mira Tengo mucho músculo Pues alguien se pregunta ¿Qué acabo de hacer es subir el volumen? <risa> mira mi músculo Ay, madre Ah Espera Ah aquí manos hacia arriba ya está bueno le da la comida la coge baile seis <ríe> bailando ¿Qué hago? ¿Lier? ¿Qué? Bueno, nos vamos a escapar ya, ¿vale? ¿Vale? Nos vamos a escapar Vamos, vamos a escaparnos. ¿Dónde está? Um, aquí. Vamos a escaparnos. Vamos, vamos. Ya me he escapado, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Nos escapamos! ¡Yes! ¡Ah! Fin de la historia